Los pathways más usados pueden ser mejor utilizados depresión long-term, mientras los usados más frecuentemente pueden ser mejor utilizados por potenciación long-term. Several weeks of practice. Bueno, en definitiva, este vídeo viene a resumir mucho mejor de lo que yo he hecho que el cerebro de los deportistas y el de todos, pero estamos hablando de deportistas, es plástico. Eso significa que se van a establecer conexiones nuevas que se van a potenciar a lo largo del tiempo, de tal forma que nosotros eh, podemos intervenir en el cerebro de los deportistas. ¿eh? Entonces, evidentemente, eh, cuanto más repeticiones hagamos, de, en este caso del respeto, es decir, si hacemos una, inciso, una incisión sobre el respeto, es como una semilla que estamos plantando para que esas neuronas del respeto vayan conectándose entre sí. ¿eh? Evidentemente, lo que no podemos pretender es que con una corrección, todo esto se solucione. ¿no? Esto es una, una experiencia de tiempo y que eh, hay que hacer planes a largo plazo. ¿no? Pero para que todo eso ocurra, eh, bueno, pues el, no solo el, el deportista no solo tiene el respeto en este caso. Entonces hay ciertos competidores que van a hacer pues que hay otras, otras áreas del cerebro que se, que se activen y no le dejen al cerebro centrarse en esto. ¿no? pues Por ejemplo, la emoción no es lo mismo eh, que estar en competición en una final eh, que estar en un entrenamiento. El miedo que pueda sentir el, el deportista hace que, que no esté tan receptivo a, las, a, a, a ese reconocimiento. ¿no? El reconocimiento social que pueden tener los deportistas, el deportista, Normalmente a estas edades se centra en, en la perfección en el deporte, ¿no? se, se fija mucho en lo que es el deporte, eh, digamos, meramente físico y, más en otras, y menos en otras cosas. ¿no? La variación del contexto, luego las neuronas en espejo, que luego comentaremos algo, y eh, el, la complejidad del mundo, en el que, del mundo actual, ¿no? porque no solo tienen el deporte, también tienen clase, tienen familia, los amigos, etcétera, y cuanto más... Eh, todo ese contexto que tienen apunte hacia el mismo lugar, más fácil va a ser la potenciación a largo plazo y la depresión a largo plazo. Entonces, esto es un poco la perspectiva de lo que ocurre a nivel neurológico, que nos va a hacer entender cómo debemos afrontar estas situaciones. Entonces, eh, pasamos ahora a la perspectiva pedagógica. Ander, cuando quieras. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo soy Ander Azcarate. Soy profesor psicopedagogo y doctor en Ciencias de la Educación, hice mi tesis doctoral sobre Educación en Valores. Y bueno, como bien, como bien ha dicho Manu, yo voy a encargarme un poco de, de aportar esta perspectiva pedagógica a esta sesión. Voy a definir el respeto desde dos vertientes. Voy a hablar del respeto hacia las personas y del respeto hacia las normas. Empezando por el respeto hacia las personas, es importante que tengamos en cuenta que cuando nosotras y nosotros respetamos, estamos reconociendo el valor y la dignidad de las otras personas, por el simple hecho de ser una persona. Estamos reconociendo sus derechos, aceptamos sus peculiaridades, sus diferencias y no las juzgamos. En cuanto a las opiniones, es importante que escuchemos opiniones, las valoremos y si hace falta que manifestemos nuestro acuerdo o desacuerdo para con ellas, eh, es importante que lo hagamos de una forma agradable, educada y, sobre todo, respetuosa. En cuanto al respeto hacia las normas, hacia las normas, perdón, eh, esto implica que las personas aceptamos e interiorizamos una serie de pautas de comportamiento que están impuestas eh, de una forma u otra por alguien que se encarga de ello. Las asumimos como propias y eh, todas ellas favorecen una adecuada convivencia, una convivencia positiva. Se genera una disposición a cumplirlas e incluso las personas llegan a velar porque se cumplan en general en todo el, en todo el colectivo. ¿Por qué aparece el concepto normas en rojo y con un asterisco que nos lleva hasta los acuerdos de convivencia? Eh, es importante que tengamos en cuenta que el concepto de normas eh, tiene una connotación un tanto. Eh, Manu, vete a la anterior, por favor, mano, a la anterior diapositiva. Está. El concepto de normas tiene una, una connotación un tanto negativa hoy en día, ya que es algo impuesto, algo que, que es poco democrático. Esta la autoridad es la que impone esa, esa norma. Hoy en día hay muchos trabajos que hablan que es mucho más eficaz eh, para establecer una serie de normas, eh, hablar de acuerdos de convivencia. ¿Por qué? Porque los acuerdos implican que, que los y las integrantes de un grupo acuerden ciertas pautas de comportamiento que decidan llevar a cabo con el objetivo de conseguir una convivencia positiva. esto De esta forma se consigue que todas las personas que forman parte de ese grupo eh, sientan que esas normas vamos a llamar acuerdos de convivencia, sientan que son algo propio, algo que, en lo que han tomado parte, un proceso en lo que han tomado parte. Destacar que este eh, hemos, hemos referenciado este trabajo del gobierno publicado por el Gobierno de Navarra en el año 2014. Al final de toda la presentación incluimos una serie de trabajos en los que nos hemos basado para hacer esta presentación. Esta publicación del Gobierno de Navarra, que muchos y muchos igual la conocéis, es un sistema de indicadores de hábitos y valores que está, el objetivo prioritario es el contexto escolar. pero Es una herramienta para evaluar, digamos, de una forma externa, mediante la observación, el nivel de desarrollo de hábitos y valores, que, es, que si os interesa este tema es, es muy interesante para que, para que le echéis un vistazo. Eh, ¿Cómo se fundamenta el respeto en la sociedad? Es importante que tengamos en cuenta eh, que muchas de las manifestaciones de respeto en nuestro contexto se van a ver influidas por, por la cultura en la que estamos, por el contexto eh, en el que lo desarrollemos. En general, en el contexto en el que estamos nosotros y nosotras ahora, el respeto se fundamenta en la capacidad de aceptar la realidad, ser conscientes de las posibilidades y los límites, la veracidad, en ganar esa confianza, la paciencia, fundamental, en este aspecto fundamental, respetando a las demás personas, la justicia, hay que ser justos y justas, la ausencia de prejuicios, no juzgar, la cortesía, huir de lo desagradable, siempre potenciar actitudes amables. Y en cuanto a la comunicación, es importante que manejemos de una forma adecuada los silencios y la escucha activa de la que después hablaremos. ¿Qué tipos de faltas de respeto podemos, podemos encontrar en nuestro entorno, en este entorno del deporte en el que estamos hablando? Pueden ser leves, moderadas o graves. Las leves son casos aislados, específicos, eh, en los que una persona realiza señas despectivas hacia otra persona, hacia el material, hacia una entidad, hacia el club. Eh, después encontramos las moderadas. Estas son insultos, palabras malintencionadas, abuso de confianza. Me gustaría detenerme en, este, en esta parte del abuso de confianza, ya que es muy importante, muy importante, que muchos muy muchas de los que, las que estáis aquí, sus entrenadores, entrenadoras, es muy importante eh, establecer límites. Porque muchas veces estos, eh, estas conductas que, que de las que se intuye un abuso de la confianza se dan cuando los límites están difusos y no están nada claros. Y por último, están las faltas de respeto graves, que la mayoría de ellas implican el uso de la fuerza física, puñetazos, patadas, empujones, etc. Bueno, y muchos de los trabajos que hemos revisado concluyen, como todas y todas sabréis, que la actividad física y el deporte es un contexto apropiado, ideal, idóneo para el desarrollo de ciertos valores, como puede ser el de respeto. Pero claro, supongo que esto, esto lo tenemos claro todos y todas. Pero muchos y muchas os preguntaréis, claro, sí, está muy bien esa frase, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues bien, en esta presentación vamos a intentar daros alguna pista. En esta tabla he querido, hemos querido representar varios trabajos que hemos utilizado para esta presentación y que sirven como justificación para la frase que he dicho en la diapositiva anterior. Estos trabajos demuestran de una forma científica cómo eh, el deporte, el contexto deportivo, consigue mejorar significativamente aspectos relacionados con valores. En este caso, en específico, trabajos que hablan de cómo mejora el respeto y cómo se disminuyen las faltas de respeto mediante el trabajo en contextos deportivos. Bueno, y entrando ya en las técnicas, técnicas que os vamos a proponer, eh, por una parte habrá técnicas que hablen de cómo potenciar actitudes eh, respetuosas en, entre, en los equipos o en los grupos en los que estamos. Y por otro lado, cómo eh, detectar y eh, disminuir esas, esas conductas. Vamos a, a dividirlas en tres grandes grupos. El primero de todos os vamos a hablar del modelo de responsabilidad personal y social. Después os hablaremos de la metodología tradicional y, por último, de la metodología innovadora. No hay ni una ni mejor ni peor, son solo técnicas, recursos que, que os ofrecemos para que podáis utilizar en tu, vuestra práctica diaria. La primera de ellas es el modelo de responsabilidad personal y social. Eh, yo creo os puede llamar la atención que es un modelo de, del surgido, creado, publicado en el año 1995. Es un modelo viejo, antiguo que pasa que, que es un modelo que en su origen se diseñó para un cierto colectivo para jóvenes desfavorecidos jóvenes en riesgo de exclusión social pero que con el paso del tiempo se ha aplicado a ciertos contextos que diferían del contexto origen o sea del contexto primero para el que estaba creado y que se han visto que tiene eh, eh, se, logran, eh, se logra el desarrollo de ciertos valores de una forma muy óptima y positiva este modelo en concreto en cuanto al respeto, obtiene mejoras en general en el respeto y en concreto en lo referido al respeto, al reglamento, a la normativa y al respeto por él o la oponente. Consiste en una serie de sesiones en las que se trabajan aspectos psicosociales, tales como el respeto, en el contexto deportivo. Se divide en cinco niveles. El primero de ellos es el que se refiere específicamente al respeto. Respeto por los derechos y sentimientos de las demás personas. El objetivo de este nivel es lograr una atmósfera física y psicológicamente segura en la que los y las menores, los menores las menores, jóvenes, eh, puedan ejercitar to todas sus actividades y dinámicas de una forma tranquila y en paz. En cuanto a la metodología, metodología tradicional, perdón, eh, todas las metodologías tradicionales en general en cuanto al respecto en el, de, en el deporte, provocan una mejora en el respeto al reglamento y hacia las personas encargadas de arbitrar, en general a todas las figuras de autoridad. Pero, por el contrario, este tipo de metodologías no incentivan de igual modo el respeto hacia los adversarios o las adversarias. Por ejemplo, el modelado. El modelado es una técnica fundamental en este contexto y en, en todos los demás. El dar ejemplo. Esta técnica se refiere al hecho de servir de ejemplo, con los propios actos que se llevan a cabo. Es importantísima, eh, importantísimo que tengamos en cuenta que somos modelos, indudablemente, para, para todas las personas en este tipo de contextos, como estamos hablando en equipos, en deporte, en federaciones, en clubs, etcétera Importante, eh, en este caso, cuando hay una situación de falta de respeto, nunca ponerse al nivel de la otra persona, porque nosotros y nosotras estamos dando esa imagen, ese ejemplo para todos los demás y todas las demás que, que queramos o no, Consciente o inconscientemente, estamos también eh, educando e enseñando ciertas conductas. Por tanto, paciencia y sobre todo mucho tiempo. Otro aspecto que es muy común dentro de la metodología tradicional es el refuerzo y el castigo. Eh, son diferentes. El refuerzo eh, lo aplicaremos cuando queramos que una conducta se repita. Por ejemplo, cuando alguien, eh, un por ejemplo,. Una integrante del club al que pertenezco hace una conducta muy respetuosa y me gustaría que esa conducta se repitiera se, se repitiera se en el tiempo. ¿Qué podemos hacer? Por una parte, podemos aplicar un refuerzo positivo. Eso implicaría que se da algo bueno por esa conducta que se ha realizado. Si, por otro lado, si queremos aplicar el refuerzo negativo, eso implicaría que vamos a quitar algo malo por esa conducta realizada. Por el contrario, si hablamos de castigo... El castigo lo que pretende es que esas conductas que estamos viendo desaparezcan. O sea, es cuando hay faltas de respeto, faltas de respeto para sus compañeros o compañeras, al hacer material, etcétera. Por ejemplo, eh, podemos aplicar un castigo positivo, que eso implica que, que vamos a proponer o a castigar o vamos a ofrecer algo malo por la conducta que se ha, que se ha realizado. Por otro lado, si queremos aplicar el castigo negativo, lo que hacemos es que algo bueno para esa persona lo vamos a quitar por esa conducta que queremos castigar. Es importante en este caso que siempre que se proponga o quitar algo o poner algo, sobre todo en caso, en caso del castigo, ese, esa cosa que se pone o que se propone siempre vaya en relación de lo hecho. Quiero decir un ejemplo. Vamos a imaginar que, que una chica trata mal el material en el club material eh, No es recomendable que el castigo sea, eh, pues por ejemplo, mmm, voy a hacer un, un ejemplo muy, muy, muy simple, pero has, has tratado mal, mal el material, te castigo sin mmm, la merienda que vamos a hacer el viernes. Ese castigo con esa conducta no tiene relación. Lo recomendable es que el castigo que se proponga tenga una relación directa con la conducta que se ha hecho. Vamos a entrar a las metodologías innovadoras. Las metodologías innovadoras benefician en la enseñanza de valores como el respeto a los adversarios y a las adversarias. Pero ponen el foco de interés, o sea, ponen el foco de interés, eh, subrayan la importancia de la cooperación entre las personas. Una de estas técnicas es el diálogo. Promover la cultura de la mediación mediante el diálogo es una de las mejores herramientas que se propone para resolver conflictos de una manera respetuosa. Otra de las metodologías innovadoras es la escucha activa. Es la forma de comunicación que demuestra que la persona que habla, perdona, que demuestra a la persona que habla que la otra persona le está escuchando. ¿Cómo se puede demostrar eso? Esto es fundamental. Cuando eh, viene un, un, un chaval a contarme algo, aunque a mí me pueda parecer la, la tontería máxima que me pueda contar, para esa persona puede ser algo muy relevante, muy importante. Es importante que sienta que le estamos escuchando. ¿Cómo? Podemos aplicar el parafraseo, redecir lo que nos está contando. Es una forma de que sienta que le estamos escuchando. Reflejar el estado emocional. Que él sienta esa empatía emocional que pues sé cómo te sientes, te entiendo perfectamente. La validación. Mostrar que se acepta lo que te están contando aunque tú no estés de acuerdo. Luego sí que es verdad que puedes eh, rebatir, digamos, lo que te están contando, pero siempre de una forma eh, respetuosa. El acuerdo. ¿Puedes estar completamente de acuerdo o no? Es importante que a lo que nos cuenten. Eh, de cierta manera, si vamos a ir en contra de lo que nos están contando, lo relativicemos. Digamos que es nuestra opinión. Aunque seamos la figura de autoridad o de referencia en ese momento, también podemos confundirnos y no tener razón y que la otra persona tenga la razón. Hay que ir de una forma como muy cautelosa en este aspecto. Otra metodología, otra técnica es el trabajo en red, solicitud de ayuda. Es muy importante que seamos conscientes. Aunque seamos la figura de referencia, la autoridad, lo que seamos... Siempre tenemos que tener claro que pedir ayuda es, es, una, es la clave, de, de, sobre todo en, este, en esta área de, para resolucionar conflictos, para tratar valores, es importantísimo. Significa tener que reconocer que no se sabe, es verdad, pero es que muchas veces ese es el camino del aprendizaje. La resolución de conflictos. Hay cuatro tipos de resolución de conflictos eh, que se pueden aplicar en este contexto en el que estamos. La negociación. Es el proceso en el que las dos personas protagonistas del conflicto hablan, se comunican, dialogan y llegan a un acuerdo. La mediación. En la mediación, si, por ejemplo, vamos a poner que hay un conflicto entre dos personas y yo, que soy la entrenadora de esas personas, entro y, y hago de mediador para que se llegue a un acuerdo o se, se, se, supli, se suprima ese conflicto. La conciliación es una forma entre las que... que de la que las dos personas protagonizadas del conflicto llegan a un acuerdo entre ellas dos, a un acuerdo satisfactorio para las dos partes. Y después, el arbitramiento implica que una tercera persona decida sobre el caso, sin tener en cuenta eh, las opiniones o, o las creencias que tiene cada parte. La estrategia preventiva, para mí es una de las más importantes. Hay que prevenir. Si, si estamos viendo que en nuestro contexto, en nuestro grupo de referencia, hay faltas de respeto, es porque no los hemos eh, previsto antes y no hemos hecho lo que deberíamos haber hecho desde un principio. La prevención primaria, fundamental, son estrategias que se diseñan para prevenir que ocurra el problema antes de que aparezcan los primeros síntomas de que se da ese problema. Por ejemplo, aplicar un programa para desarrollar conductas respetuosas. Hay en internet múltiples eh, programas para desarrollar el respeto en el contexto deportivo. Vamos a aplicarlo antes de que eh, veamos, seamos testigos de las primeras faltas de respeto. La prevención secundaria. Son estrategias que se diseñan para individuos que muestran primeras señales de desorden, en este caso relacionado con el respeto. Por ejemplo, intervenir cuando se detecte una mínima falta de respeto en el grupo. Estar rápidos y rápidas, en cuando se detecta algo, intervenir. Ya sería que vamos tarde, teniendo en cuenta que lo recomendable es la prevención primaria. Y después estaría la prevención terciaria, que es ya eh, cuando hay un problema ya establecido, instaurado, y entonces hay que ir directamente con el foco a trabajar ese problema. En este caso, un ejemplo, eh, vamos a diseñar estrategias específicas para disminuir las faltas de respeto que comete siempre, por ejemplo, Markel. Markel, eh, diariamente, siempre que hay un entrenamiento, faltas de respeto para sus compañeros, para sus compañeras, para mí como su entrenador, pues eh, eso sería como una intervención ya... Eh, Vamos como el último recurso en cuanto a la, a la prevención. Después, la evaluación o valoración de la, del conflicto. Hay tres formas de evaluar. La autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. La autoevaluación eh, supone eh, que cada persona valore qué es lo que ha pasado en ese suceso, en ese conflicto, en esa falta de respeto que se ha podido dar. Es, es una herramienta muy útil. Es fundamental para que las personas sean conscientes de lo, que, de lo que ha pasado. ¿Qué recursos se pueden utilizar? El diario, las rúbricas o el portfolio. En cuanto a la coevaluación, eh, en este caso es importante saber que, que los compañeros y las compañeras de las personas que han faltado al respeto eh, pueden ser eh, unos grandes aliados o aliadas en la resolución de este conflicto. Sí que es verdad que para hacer esto es importante que todos y todas tengamos claro que se hace eh, de una manera objetiva con, esta, con este tipo de evaluación hay que tener cuidado porque puede dar lugar a conflictos entre, el, entre los chavales y las chavalas. Por ejemplo, estamos hablando de un grupo de, de un deporte específico en el que hay un problema de faltas de respeto y empezamos a que unos evalúen a otros, valoren tal, es, puede dar lugar a la polémica, pero si se hace bien, no. Es importante, como con ahí, explicar el sentido y el objetivo de esta evaluación. ¿Cómo se puede hacer? Con cuestionarios, con modelos textuales o con normas y acuerdos que he citado anteriormente. Por último, la heteroevaluación. Estos son procesos realizados por personas ajenas, eh, como por ejemplo mediante la triangulación. ¿Esto qué supone? Supone incorporar otros agentes para la evaluación que puede ser, este proceso puede resultar muy interesante y beneficioso. Bueno, y siguiendo con siguiendo en el hilo de las, las estrategias o las técnicas que tenemos, eh, una de las que, que más nos puede ayudar es la observación. ¿no? Eh, observación, y yo diría que observación también la autoobservación, observación ¿no? porque eh, nosotros también tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones y nuestro contexto. ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que observar? Tenemos que observar en un, en un grupo o en un entrenamiento, en cualquier equipo. Eh, siempre hay una serie de responsabilidades que probablemente eh, las nuestras como entrenadores o como directores deportivos o como árbitro o como, eh, son distintas a las del resto. de ¿no? e Incluso dentro de cada, de cada equipo puede haber responsabilidades distintas. El capitán puede tener una responsabilidad mayor que no. Entonces, esas responsabilidades se deben cumplir. Además, hay que tratar que se cumplan siempre. ¿no? Tendremos que, tendríamos que estar atentos a ver si... Eh, si cada uno está o sea, cumpliendo su responsabilidad. Responsabilidades como pueden ser llegar puntual al entrenamiento, traer el entrenamiento preparado eh, por parte del entrenador, eh, hacer el entrenamiento bien, entrenar bien, o jugar bien, o competir bien, o prepararse el partido, etc. ¿no? Eh, engaños. Puede haber engaños que pueden tener ninguna importancia, pero puede haber otros engaños que sí pueden tener importancia. ¿no? Puede haber jugadores que tratan de colarse cinco metros en la carrera continua y no hay problema, pero puede haber jugadores que tratan de, eh, de involucrar a otros compañeros cuando realmente no han sido, ¿no? por ejemplo. Y en este sentido, eh, sobre todo en deportes de grupo, hay, hay, hay miembros del equipo que suelen ser un poco más sumisos que el resto. ¿no? Y nosotros tenemos que estar tenemos que observar eso, pues porque por la personalidad de, del chaval o por, o por situación que esté esté atravesando, pues puede ser que, que no que no esté que no participe del todo o que siempre eh, sus compañeros no pues le van a él o por ejemplo con el siguiente punto, pues el lenguaje que, que utilizan entre ellos y el lenguaje que utilizamos nosotros con ellos. Digamos que todo eso tenemos que observarlo, no el, cómo se trata el material, la equipación, el equipamiento, si existe tensión entre eh, algún jugador o entre ellos, o entre algún jugador y el entrenador, o si existen los partidos un exceso de tensión que puede hacer que, que la competición eh, roce eh, la falta de respeto, porque todo esto es con el objetivo que hablábamos antes de una prevención primaria. ¿no? Y luego yo creo que es muy importante también observar... Eh, en el momento en que se habla de valorar las opiniones, ¿no? Que puede ser, opinión, eh, queremos escuchar las opiniones, eh, qué pensáis respecto, ¿no? eh, Yo me acuerdo que hablando con Vicente del Bosque me decía, el preguntarles qué pensáis de, es eso en un vestuario, en un equipo, en un deportista es importantísimo, ¿no? Pues saber, ver quién responde, cómo responden, qué responden, si, si los patrones se repiten en el tiempo y solo abran los mismos, hay otros que no, no. Todo eso creo que nos puede ayudar a identificar faltas de respeto y poder trabajar. ¿no? Otra de las cosas para mí muy importantes es la, la elección del momento y el contexto. No, eh, no todo, eh, y aquí vemos en la imagen, eh, depende del contexto y el momento en el que estamos, se puede ver de una forma diferente. Entonces, eh, no es lo mismo que nosotros eh, identifiquemos una falta de respeto en una competición eh, motivado por algo pues, aunque sea injusto que una falta de respeto con, eh, digamos continua y repetida en el entrenamiento por ejemplo ¿no? y lo mismo respecto a nosotros nosotros a la hora de tratar de corregir o, o, o favorecer un respeto también tenemos que ser conscientes si nosotros estamos en el momento adecuado y en el contexto, ¿no? yo creo que elegir el momento y el contexto es clave del éxito porque, porque significa que lo has meditado y que y que, lo, y que lo vas a, lo vas a abordar una, de una manera interesante. Incita el entendimiento en, entre todos los actores, ¿no? eh, permite la preparación y eh, es muy importante que te da pie a tener una eh, estrategia preventiva. ¿no? Luego, eh, el seguimiento evolutivo. Yo voy, quiero ser especia, especialmente pesado en este punto, en el sentido de que no estamos interviniendo en un momento. En una persona. Estamos interviniendo en un proceso y estamos tratando de, como os explicaba antes, modificar su capacidad cerebral hacia este valor. Entonces, eh, no es que vayamos a tropezar dos veces con, o, o nosotros o el jugador o el deportista, no es que vaya a tropezar dos veces con la misma piedra, es que va a tropezar cien veces con la misma piedra. ¿Eh? Entonces, eh, nosotros tenemos que ser conscientes de que la potenciación a largo plazo requiere tiempo. Entonces, no podemos pretender que... Eh, a mí, por ejemplo, me ha pasado con ciertos jugadores, por ejemplo, cadetes, que dices, pero ¿cómo es posible que no entienda esto? ¿Cómo es posible que no cambie esta situación? ¿No? Pues porque ese, ese cadete trae un histórico que, que ya eh, se ha estado formando ese cerebro y si antes no se ha corregido eso, eh, o se ha tratado de corregir y no se ha podido, corregirlo tú pues es que va a costar mucho, ¿no? Entonces por eso pongo que requiere un control evolutivo de lo que haces, ¿no? Un refuerzo positivo incluso un premio, una recompensa que hablábamos antes, ¿no? Eh, y seguro, seguro que, que va a requerir una nueva intervención. Es rarísimo que haya un deportista que cometa una falta de respeto y no cometa nunca ninguna más, ¿eh? Porque, pues porque muchas veces va en la personalidad, en la situación, etcétera, ¿no? Y, lo que pongo después de apreciar cambios sutiles es muy importante, porque el hecho de que, eh, habiendo dado un toque de atención, aprecies un cambio sutil, eso es muy importante porque eso significa que algo de lo que ha sembrado está creciendo. ¿eh? Entonces, es importante también saber apreciar, apreciarlo. ¿no? Y eh, Porque además, el deportista está, entre comillas, exigiéndonos un seguimiento. Eh, no tiene mucho sentido que yo haga una, una corrección por una falta de respeto, vamos a decir, por ejemplo, hacia el personal de limpieza de la instalación y dentro de 10 entrenamientos vuelve a existir esa falta de respeto que yo la he visto y no digo nada. Eh, eso estaría incluso confundiendo al deportista. ¿no? Y así con, con cualquier esfera en la que, en la que estamos. ¿no? Y eh, otra de las cosas que tenemos tener, que tener en cuenta es eh, que... Hay que hacer un análisis individual y grupal porque nosotros tenemos una serie de, de, de se llaman neuronas en espejo, que es como que nos contagiamos del entorno. ¿eh? Y eso eh, muchas veces a nivel deportivo se ve muchísimo. Eh, por ejemplo, hay dinámicas de grupo que es que eh, si el grupo está bien es una gozada y los mismos jugadores, las mismas personas o los mismos deportistas, perdón en otra dinámica pueden hacerlo horriblemente mal o en un buen otro tiempo. ¿eh? Y es porque eh, está muy estudiado que existen las neuronas espejo y se contagian. Entonces probablemente si queremos intervenir a nivel individual no debemos olvidarnos del grupo. ¿eh? Eso es lo que... Eh, porque incluso a veces nos podemos encontrar con un comportamiento individual programado. qué me refiero con eso? Bueno, pues que eh, el individuo puede cometer una falta de respeto pero viene motivada por, por, pues porque entre ellos han dicho que, eh, o pues porque el contexto dicen, pues hay que hacer esto en algún entrenamiento, bueno, que quizás no sea solo individual, sino que sea algo colectivo. ¿no? Y en ese sentido creo que es importante detectar a los líderes tanto a nivel positivo como a nivel negativo, ¿eh? porque hay un buen líder efectivamente arrastra hacia arriba al grupo y un, y un líder malo, también arrastra hacia abajo, ¿no? eh, adecuar la intervención al problema real y eh, no olvidar el efecto positivo de las neuronas en espejo. Así como para existir un efecto negativo, también existe un efecto positivo ¿no? de esas neuronas en espejo. Ya estamos eh, con la última parte de, de, de, de la sesión que son bueno, estrategias prácticas. ¿no? Estrategias prácticas que lo hemos, lo hemos organizado como casos prácticos reales que daremos un poquito para pensar y luego bueno, pues, eh, ponemos alguna solución. ¿no? Una de las cosas que yo creo que es importantísimo y me he mencionado antes es que debemos ser ejemplares. O sea, no, podemos, eh, no podemos exigir algo que nosotros no hacemos eh, y además eh, tenemos que saber que eso nosotros lo podemos enseñar al deportista. Y si nosotros nos respetamos a nosotros mismos, eh, vamos a enseñar al deportista que se tiene que respetar a sí mismo. ¿no? Entonces, el caso es el siguiente. Es un, eh, un, un deportista que se llama Iñaki, que no cree en sus capacidades. Se cuestiona mucho a sí mismo, eh, no cree en sí mismo y, sin embargo, nosotros como entrenadores vemos que tiene muchas capacidades. Entonces, pues, bueno, pues os invito a pensar un poco... Eh, eh, cómo podríamos eh, hacer eh, o cómo podríamos intervenir en esta falta de respeto a, a sí mismo, pues porque realmente se menos, o sea, no no confía en sí mismo, ¿no? eh, Y esto es algo que muchas veces yo he hablado con, con entrenadores de categorías inferiores que a veces al deportista lo encajonamos. El fulanito no es bueno en, vamos a poner eh, la disciplina, eh, lo que queráis, no tiene velocidad. ...no tiene velocidad y pasa al siguiente... ...y cuando pasas el... el ...haces el, el paso de testigo al siguiente tren... dices, muy bueno, pero no tiene velocidad... ...no tiene velocidad y fulanito acaba por no tener velocidad nunca... ...y puede ser... ...y puede cambiar su... ...y madurar, etcétera, ¿no? Entonces, realmente... ...el problema es que puede tener Iñaki... ...es que se compara con otro... ...o que en casa le dicen que tú... ...no eres... ...o los amigos o, o, o en el colegio le dicen... ...tú no eres bueno, no tienes velocidad... ¿O es su propia personalidad la que le hace? ¿no? Tenemos que identificar el problema. ¿Qué podemos, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategias podemos utilizar? Bueno, podemos realizar entrenamientos específicos para ese refuerzo positivo. Podemos generar actividades que le hagan pensar a Iñaki la diferenciación individual. Un deportista normalmente no es bueno en todo. ¿eh? Entonces, eh, tenemos que ser y tratar de encontrar nuestras... Virtudes y nuestros defectos ¿no? dentro del deporte. Podemos mantener una conversación con Iñaki para tratar de ver qué es lo que ocurre, eh, establecer un plan acordado para, para tratar de mejorar esa situación y, y, y ver, valorar la eficacia de ese plan. Y, como también se mencionaba antes, a veces necesitamos ayuda externa. ¿no? Pues puede ser alguien dentro del club que diga, Oye, efectivamente, es que yo esto también lo he detectado… O lo de, pues voy a estar atento, el coordinador, o, o puede ser los padres, o pueden ser el, el colegio, eh, pero tenemos que ser conscientes de que el deportista no solo es un deportista, tiene mucho más contexto y que puede ayudarnos esa valoración. ¿no? Otro ejemplo es, eh, bueno, pues Markel ha tenido eh, una mala actuación en la última competición, en la que ha asistido, e Iñaki... Eh, su compañero de equipo comienza a farar diciendo que él lo ha hecho mucho mejor. Es ¿no? una situación que puede existir y tenemos que ver si realmente existe un problema, ¿no? porque eh, a veces lo que para nosotros es un problema, entre ellos es un, una forma de relación distinta. Pues yo he metido 18 y tú no ibas dos, bueno, no sé, te ha puesto, no sé, ¿no? Hay que ver si eso se repite o es solo eso, o es una actuación única, ¿no? Eh, el problema es de Merkel. ¿Es de Iñaki o es de ambos? ¿no? Tendríamos que, que plantearnos. ¿no? Eh, bueno, ¿qué solución podemos darle a esta situación? Pues importante, importantísimo el valor del equipo. ¿no? El equipo eh, no es que un ojo de bien o un ojo de malo, un ojo de más o un ojo de menos. ¿no? Eh, el equipo tiene que ser, eh, o sea, tenemos que ser capaces de que todos los componentes del equipo respeten al equipo y eh, tenemos que ser capaces de que. Y no tener que estar dando continuamente explicaciones de, del equipo. Estas situaciones eh, bueno, llegan, se llegan porque probablemente o no, o no es un problema, o si es un problema es porque no hemos sabido encauzar el, el valor de, del equipo como tal. ¿no? Por eso hay que hacer un análisis crítico de la realidad. ¿no? Eh, es muy importante que utilicemos las, las malas actuaciones o como herramienta de mejora, porque... Es una forma de, de que ese, ese deportista, ese cerebro, que vuelvo a lo, a lo de antes, eh, aproveche porque todos vamos a pasar momentos malos, vamos a pasar situaciones malas, pues vamos a, a, a preparar a ese deportista, vamos a preparar a ese cerebro para que la próxima vez que se enfrente a una situación mala, pues con la experiencia que ha tenido y con esa modulación de neuronas que vamos a aprovechar, eh, responda de una manera distinta. ¿no? Eh, Debemos hacerles ver el respeto al compañero, que podríamos, de una forma indirecta, ensalzar compañeros que sí respetaron a Merkel, ¿no? o a Iñaki, en otros momentos que Iñaki no estuvo tan brillante, ¿no? intervención de otro miembro del equipo, como puede ser el capitán o el amigo común, o un amigo común de los dos, ¿no? eh, seguimiento en las siguientes actuaciones, ver si se repite esta situación, o utilizar una, de nuevo, una ayuda externa, ¿no? que, de, que yo creo que es importante también. Y luego, otro ejemplo, respeto a las personas de otros equipos. ¿no? Pues Eric ha perdido en la competición de este sábado y no se lo tomó del todo bien, insultó a los oponentes e incluso se acercó a ellos de forma agresiva. ¿no? Eh, bueno, da la sensación de que esta, este problema, este, esta falta de respeto es un poco superior a las anteriores ¿no? y eh, tenemos que ver si es una actitud aislada o reiterativa. Si, eh, yo, es una falta de respeto grave y puede, puede haber acarreado problemas mayores, no problemas que podían haber desencadenado pues una pelea o lo que sea. ¿no? ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, pues tendríamos que saber eh, la versión de Eric no si, si, y la valoración, que es muy importante que o sea, nosotros, por ejemplo, si nosotros catalogamos esto como una falta de respeto grave, eh, es importante saber si Eric la cataloga también como una falta de respeto grave, porque quizás... Nuestra intervención, si él la considera como una falta muy leve, pues la va, no la va a ver adecuada, ¿no? Eh, y, y tendríamos que ver eh, los motivos que le llevaron a Eric a ¿eh? esto. Si, somos un, si siempre compite, si siempre gana, y pues igual es una falta de costumbre a la derrota, pues, o si siempre pierde y le ha pasado solo esta vez, es, tenía un contexto distinto, eh, digamos que tenemos que analizar el contexto, ¿no? Eh, tenemos que hacerles eh, ver el respeto al deporte. El deporte eh, tiene unas reglas básicas de la competición y en este caso, eh, pues si es un deporte de, de equipo, que hay un, una confrontación con todo otro equipo, pues uno gana, uno pierde o los dos empatan, no pueden ganar los dos. ¿no? Entonces, eh, no, eso es algo que está implícito en el deporte y tenemos que, que hacérselo ver, ¿no? Eh, y es muy importante reconocer si el del contrario es mejor que tú ¿no? o que igual te ha ganado porque tú has estado mal ¿no? entonces eh, o porque hemos entrenado mal ¿no? de que tendemos siempre a echar culpas ¿no? y lo que no puede ser es que haya faltas de respeto hacia contrarios porque eh, primero porque no deben existir esas faltas pero mucho menos porque nos han ganado o porque han sido mejores o porque nosotros hemos entrenado mal ¿no? y deben existir líneas rojas que no deben cruzarse. ¿no? Esas líneas rojas si es conveniente que queden pactadas, eh, desde antes de empezar, eh, al hilo de la prevención preventiva, ¿no? Y tendríamos que valorar si es aconse aconsejable sancionar a Eric por su falta de respeto. Evidentemente, como decíamos antes también, eh, decía Ander, acorde a la falta de respeto que ha tenido. ¿eh? Y vuelvo a lo de antes, a una ayuda externa, ¿no? Eh, vale, vamos a poner otro caso. En este caso, Raúl está molesto con el club porque siente que no se le tiene lo suficiente en cuenta. Por ello, empieza a hacer comentarios tipo, este club es una mierda, en este club no voy a llegar a ningún sitio. como a menospreciar ¿no? el sitio o la entidad en la, que, en la que está, a la que pertenece. Seguro que en estos casos eh, habréis vivido situaciones parecidas. En este caso hemos planteado, pues, de las técnicas que hemos descrito antes, aplicar mmm, la estrategia o la técnica de la prevención secundaria. El problema, de comillas, el problema está, hay una falta de respeto, pero no es algo generalizado. Entonces, como es algo eh, puntual de una persona de un momento concreto, aplicaremos esto de la prevención secundaria. Por tanto, propondremos actividades que, se, que potencien ese respeto al club, a la entidad, ese sentimiento de pertenencia. Se, es tan importante en el deporte, ¿no? Cuando alguien está en un equipo, sentir que eres parte de ese equipo, que trabaja un grupo, sentirte una pieza clave más de ese equipo. ¿Cómo vamos a generar este sentimiento de pertenencia? Podemos hacerle saber que a Raúl, que es aceptado por ser quien es, por tener sus capacidades, por, porque aporta al grupo X cosas, por todo lo bueno que tiene, hacerle ver que es una parte fundamental que se le necesita. Valorar sus ideas y sus opiniones. Animarle a desarrollar sus capacidades permitirle tomar decisiones sencillas, que, se, que sienta que es partícipe de todo el proceso, que coopere, que se potencie el trabajo cooperativo y que se lleven a cabo muchas actividades grupales, porque al final eh, con este tipo de dinámicas sí que es verdad que, que se genera ¿no? como familia, vínculo y, y eso es fundamental. Eh, ¿Qué pasa si se falta respeto a la figura adulta, a la figura de referencia? Por ejemplo, en este caso, María enfadada por no ser convocada para el siguiente partido e insulta gravemente a su entrenadora. Puede ser por esta cosa, por esta razón o por, otra, o por otros muchos motivos que se falte el respeto y se insulte, se apreda verbalmente, incluso puede llegar a darse físicamente hacia el entrenador o la entrenadora. ¿Qué pasa en este caso? Vamos a aplicar la rúbrica de autoevaluación. Una rúbrica es una especie de plantilla en la que, que va a hacer que esa persona, en este caso María, reflexione sobre lo que ha ocurrido. En un primer momento, o sea, se pueden plantear preguntas como, por ejemplo, que explique su versión de lo ocurrido, qué ha pasado, por qué esta situación te ha llevado a, a actuar de esta manera, a faltar el respeto de esta manera. ¿Qué norma o qué acuerdo de convivencia se ha incumplido? En este caso, si os acordáis de lo que he comentado al principio, si fuera qué norma se ha incumplido, ella posaría referencia a una norma que se ha incumplido. Pero si en el caso del acuerdo de convivencia, es como más, lo va a sentir más propio, ha faltado algo que ella misma ha construido con sus compañeras o sus compañeros. Entonces, por eso es muy recomendable todo el tema de los acuerdos de convivencia. ¿Cómo ha afectado tu conducta, tu falta de respeto a las demás personas, a tu entrenadora? ¿Cómo crees que se ha sentido ella cuando le has faltado el respeto, cuando la has insultado? ¿Por qué estás teniendo dificultades con este comportamiento? ¿Qué puedes hacer diferente la próxima vez para evitar eh, esta situación? Y luego siempre, esta última pregunta es importante que esté... Eh, ¿Hay algo más que crees que se debería saber eh, siempre como dejar opción a que a que hablen, a que se expresen, porque muchas veces pensamos que tenemos nosotros la razón, pero claro, al final, en este caso María también piensa que ella tiene la razón, puede ser que ella lo piense. Es importante que se hable, que se, de tú a tú, que, que se tenga en cuenta todo lo que tenga que decir, que se valore todo lo que tenga que, que opinar. Respecto al material, muchas veces, eh, no sé si os habrá ocurrido, pero pues bueno, aquí siempre hay materiales, balones, eh, vallas, etcétera, lo que sea, eh, contamos siempre con ello, pues tampoco lo va a cuidar mucho. Como es del club, yo tampoco pues, paso por aquí, voy a estar aquí, un, tampoco es mío. Bueno, pues tampoco lo cuido con máximo cuidado. Pues bueno, en este caso de Zaskun, la entrenadora ha visto como Eva no trata como debería el material del club. Pues ha golpeado de una forma irrespetuosa cierto material, etc. En este caso vamos a aplicar el castigo positivo. Que Si os acordáis, el castigo positivo era una forma de, disminuir una conducta, en este caso el hecho de tratar mal el material, añadiendo una, un castigo o añadiendo algo. En este caso, quizás cuando no ha visto cómo Eva ha tratado mal el material, pues Eva se va a encargar de reparar todo el material que esté dañado. Puede ser eficaz porque es una propuesta muy conductista, pero desde el punto de vista pedagógico, más cognitivo, es, es, es, este tipo de respuestas es pobre. Porque al final es como automático. Tú estás castigando en este caso a Eva y Eva lo va a hacer. Eh, pero lo va a hacer ¿por qué? Porque ha recibido el castigo. No lo va a hacer porque sienta que... que, o sea, que, que no supone una reflexión. Sí que puede llegar a, una, a suponer una reflexión, pero de, de primeras lo va a hacer porque es un castigo. Es como por ejemplo en casa. Eh, haz la cama, haz la cama, haz la cama. Te castigo porque ibas a hacer la cama. Claro, esa persona, ese niño esa niña no siente la necesidad de tener que hacer, que hacer esa cama. Eso es un, una respuesta muy conductista. Lo que tenemos que conseguir es que esa persona reflexione y, y sienta la necesidad de que esa cama tenga que estar hecha. Es un ejemplo muy simple, pero bueno, para que tengamos un poco a lo que me, quiero, lo que me refiero. Y bueno, por terminar, conclusiones muy generales. Eh, tenemos que tener muy claro que todas las personas somos respetuosas cuando... Reconocemos a los diferentes, reconocemos y no juzgamos, es muy importante que no se juzgue. Conocemos a cada persona sin prejuicios, tratamos con cuidado, tratamos siempre a las personas como queremos que nos traten. Eliminamos las críticas innecesarias, fomentamos actuaciones positivas hacia las demás personas y, por supuesto, buscamos lo positivo en las personas que nos rodean. Nos centramos en eso, en lo positivo, en lo que aportan. Lo negativo, pues, ya habrá, sí, se trata, se, se trabaja. Pero vamos a centrarnos en lo positivo, porque seguramente centrándonos en lo positivo, lo negativo vaya desapareciendo. ¿Qué vamos a hacer ante una falta de respeto? Lo más importante, resumen general, valorar si esa situación es de verdad o no una falta de respeto. Esto va a ser algo sencillo, pero bueno, es importante que nos paremos y digamos, vale, has faltado de respeto. ¿Qué pasa? Importante, tiempo, paciencia. Intervendremos, pero haz falta tiempo. Eh, paciencia, o sea, la respuesta eh, por nuestra parte no puede ser eh, al mismo nivel que la otra persona. Nosotros somos la figura referente, no podemos eh, caer, eh, errar y caer de esa forma. Si nos gritan, no nos falta o sea, perder, no ganamos nada gritando y poniéndonos a su nivel. Nada, nada. Paciencia. Identificamos sentimientos, tanto los, los sentimientos que puede tener la otra persona, un poco de empatía emocional, por qué está actuando así. Igual si sabemos de verdad por qué está actuando así... Entendemos mejor esa conducta. Pero aparte de identificar los sentimientos de la otra persona, identificar a los nuestros propios. ¿Qué es lo que nos genera? Me ha faltado el respeto, me han insultado. ¿Qué, qué, qué pasa por mi cabeza? Oh, pues me siento, me siento mal, me siento mal porque me han insultado. Pero ¿qué sentimientos genera esa situación? Y diseñar una estrategia, una estrategia que puede ser utilizando las técnicas que hemos presentado o muchas otras. Pero hay que diseñar una estrategia con objetivos. ¿Cuál es el objetivo que queremos trabajar? diseñar actividades o, o propuestas, sesiones que, digamos, que nos lleven hacia la consecución de ese objetivo. Y, por supuesto, el, el, por último, plantear esa propuesta y aplicarla. Y, bueno, como hemos comentado, eh, el apartado de referencias, para que pues, os interesa tener en cuenta alguno de los trabajos que hemos, que hemos citado en esta presentación, como la sesión se está grabando, eh, lo tendréis colgado a vuestro alcance. Y nada, pues por último agradeceros la atención. Cumplimos con el horario, 5.28, creo que es, era hasta las cinco y media, una hora. Así que muchas gracias por vuestra atención, eh, por parte, tanto por mi parte como por parte de Manu. Y, y nada, damos paso a Durne, que creo que tiene algo que. Sí, que bueno, decir. pues sí. sí, ya dijimos que las ponencias, bueno, os agradezco muchísimo la formación que nos habéis dado en 60 minutos. A veces es, es difícil concretar toda la información que quisiéramos dar. Entonces, pues muchísimas gracias a Manu y a Ander, que los que estáis aquí presentes, pues bueno, pues si alguien quiere ir dejando en el chat sus agradecimientos, pues serán bienvenidos. Y a aquellas personas que estáis conectadas y conectados, si queréis quedaros un rato, ya os he puesto ahora, que, que os podéis quedar porque tengo preparadas una serie de preguntas para poder avanzar en las siguientes formaciones. Porque eh, yo siempre digo que las formaciones no son de una hora ni de un día, son formaciones continuas a lo largo del tiempo. Y que si realmente queremos formarnos en, varol, en valores, tenemos que seguir adelante y continuar con las propuestas, con, con el día a día y con todo lo que podamos avanzar. Entonces, estas formaciones que acabamos de empezar de una vez al mes, un valor al mes, empiezan ahora y continuarán a lo largo del año mejorándose con lo que percibamos de vuestros intereses. Así que si alguien se queda, yo lo agradeceré muchísimo para recoger intereses e ideas que me podáis dar. Y nada, muchísimas gracias, Ander Manu, si queréis despediros. Bueno, bueno, adiós a todos y yo lanzaros el mensaje de que intervenimos en cerebro. Muchas gracias a los dos. Gracias Muchas gracias. Un placer. Es que el casco y nos vemos en la próxima. Gracias, Ander. Bueno, pues...